digo que la visión educativa de la competencia digital va más allá de una herramienta de control parental. No hay mejor control parental que un padre o una madre. Eso lo he dicho siempre y siempre lo seguiré diciendo. Otra cosa es que encontraremos facilitadores como este que nos faciliten que yo estoy trabajando y no estoy atento o no estoy disponible y mi hijo necesita que no haya web a las 11 porque tiene que dormir. Pues ya está. ¿Vale? Es un facilitador. Claro, vosotros me vais a preguntar, ¿y esto para el móvil... ¿No? Sí. Y esto entonces para el otro iPad, no, esto es para el iPad del cole. Esto funciona a través de nuestros sistemas, pero es que el otro iPad que está en casa, a lo mejor hay que darle también un sentido de utilidad. Y, claro, que yo personalmente no es que niego a ningún lugar, es que yo creo que se está demostrando incluso últimamente, que algunos videojuegos están acelerando en los niños la capacidad visual de reacción, la relación ojo mano es decir, hacen más cosas que nosotros, ¿eh? O sea, todavía no, no vamos a llegar al niño multitarea porque no nos va a llegar, porque dicen que no somos multitarea, pero yo creo que en un momento determinado sí se ha demostrado que estos niños son más capaces de pasar de una tarea a otra en menos tiempo que lo hacemos nosotros. Nosotros necesitamos más tiempo de pasar de algo que estamos concentrados a una nueva tarea. En cambio, estos niños son más capaces de cambiar. Y eso a lo mejor a través de la tecnología ¿Lo dicho? a lo mejor, que puede ser tema. Puede ser los chocofristis. pero más bien creo que no va a ser eso. Bueno, entonces, ¿Os ha quedado más o menos claro cómo funciona? Hay un punto David? Funcionalidad? Nos hemos dejado uno. La sí. opción naranja en Internet. Ah, sí. Vale. A ver, si que no quede Daniel que yo me vaya a casa. Eh, la función naranja, recordad siempre, códigos de colores. A ver, el verde sí, el rojo no. El naranja siempre es un, algo personalizado que yo he creado. Hay un color añadido, que es que si yo tengo clase con vuestros hijos de matemáticas a última hora de la tarde yo hago un Sócrates, imaginaos, y yo he puesto un perfil que hago el Sócrates solamente con esa aplicación se puede ir el niño a casa sin que yo me haya dado cuenta de quitar ese servicio ¿vale? Pero hemos dicho que no nos íbamos a hacer daño ¿verdad? Entonces cuando yo a casa vosotros veréis el iPad de vuestro hijo en color morado Morado que significa que a mí se me ha olvidado, ¿vale? pues, o lo que sea quitar eso. ¿Qué tendréis que hacer vosotros? Darle al verde y como es vuestro horario todo volverá a funcionar a la normalidad ¿vale? O sea que eso es más o menos Y ahora me queda, Daniel, me ha puesto un es esto, ¿no? Bueno, yo antes le decía a una persona del cole que solamente utilizaría esto simplemente por el filtrado. ¿no? Os he puesto antes un, un, un, un esquema de hexagonal donde ponía protección del menor. Es decir, nosotros sí somos conscientes de eso y lo hemos potenciado al máximo, pero queríamos más, queríamos que persigan en todo momento, que nos dé seguridad a todas las partes de que está protegido contra contenidos inadecuados, ¿vale? Entonces, veis aquí unos códigos de colores que, bueno, bloqueo total... Bien, son filtrados categorías que vosotros podréis elegir. Nosotros por defecto vamos a dejar la política global de la entidad. Nosotros tenemos como administradores la capacidad de ver un montón de etiquetaje, de eliminar páginas web, ¿vale? O sea, lo que vamos a hacer es ponerlo al máximo que nosotros consideremos oportuno. Entonces, de ese máximo que yo o el colegio considero oportuno hay que considerar oportuno uno más. Porque tu hijo ha descubierto una página en China que vende pantalones a mitad de precio y está todo el día mirando las ofertas. Que os habéis ido luego otra vez al lado oscuro que no, que son pantalones a mitad de precio. Son emprendedores, es que son... O sea, y entonces vosotros tenéis aquí dos bloques, dominios lista blanca y dominios lista negra. La lista blanca es, sobre lo que ha dicho la institución que tú no puedes ver, a lo mejor hay un mal etiquetaje en internet y está imposibilitando entrar a la página biografías.com. Y tu hijo te está diciendo que necesito entrar. Pues tú en la lista blanca pones biografías.com y a partir de ese momento entrará. Que hemos decidido, es que poner más ejemplos. Eh, en este campo vamos a dar libertad. Vale, pero tú dices, no, en ese campo yo no quiero libertad. Entonces, la hoja precio.com, no quiero que esté visitado, ¿no? ahora lo pones en la lista negra y afecta al instituto ¿de acuerdo? o sea que este es el filtrador eso se convierte automáticamente en en color naranja, porque lo que hemos hecho es no, no, ya, yo creo que estoy ya este, que no veo mucho y cansadete eh, es este profile amarillo ¿vale? que lo aplicaríamos y entraría todo eso a funcionar ahora mismo lo habéis visto yo lo tenía configurado con Youtube por un montón de páginas de YouTube, de las que hay en el mundo, diferentes. Entonces, automáticamente no te dejan de ver en YouTube. Ya está. Vale, de todas maneras, eso lo vamos a mover. Eso de YouTube, quedaos tranquilos que ya os comunicaré, igual que vosotros comunicaréis, yo os iría diciendo: atención, que el botón, el botón ese de YouTube de arriba lo vamos a quitar. Para que no, eh, lo he puesto en la demo para que lo veáis. Pero lo vamos a quitar porque no tiene sentido de nosotros, porque afecta a la navegación... Pero en el momento que afecta a la navegación, lo volvemos a poner y os comunicamos a partir de ahora le das al botón, lo aplicas. Tú, vosotros tendréis que crear o sea, un video tutorial, ahora os explicamos cómo hacer esa lista negra de pues youtube.com, no youtube.es no m.youtube, no, .youtube, yo te un listado de youtube para que tú lo pongas y automáticamente restringes esas cosas ¿vale? Hay determinados contenidos de violencia, agresividad eh, apuestas que son webs que no se pueden entrar dentro del colegio esa seguridad la tenéis extendida a las 24 horas quiere decir que estéis tranquilos porque la vais a, va a estar fuera del colegio. Pero a través de esta sección que os ha enseñado David, vais a poder tomar esa última decisión. Quiere decir, prolongar esa seguridad y además decidir si alguna página queréis que esté bloqueada o que se permita, ¿vale?, para el funcionamiento correcto del dispositivo. Sí. Eh, de, de todo esto que os he explicado, pues me imagino que os lleváis sensaciones, os lleváis ideas os lleváis posiblemente creo que en el bolsillo algo que os parece interesante, o por lo menos eso espero, ¿no? porque si me decís que nos parece interesante, nos lo ponemos y ya está. Um, esta experiencia piloto, más o menos está contratada para unos tres meses, ya eh, va a sufragar el colegio, es decir, por vuestra parte no vais a tener que aportar nada para esta experiencia piloto, lo que sí si os pedimos es vuestra colaboración, es decir, intentad usarlo, yo os invito a usarlo, es decir, yo creo que lo peor de esta herramienta sería no usarla nunca, Luego, una vez entras dentro, pues a lo mejor encuentras que el primer parámetro que querías era el de, el, la desconexión web a determinada hora de la noche, esté yo o no en el fin de semana. Se consolida eso y a ver cómo funcionamos. Y el siguiente paso, otro. Y luego nos lo vais comunicando. Y luego sigue pidiendo Entonces, ese compromiso por esa parte del colegio también ha querido que, que nos metamos todos en esto y, y que no tenga ningún coste adicional a lo que tenga. Yo de costes no voy a poner a hablar, porque el, el, el señor director, me lo tiene prohibido, dice que yo, en parte de la administrativa, no me debo encargar. Entonces ya, llegado el momento, os hablará Ausulao Zodest Jack y os dirá cómo, que está aquí presente también, eh, cómo vamos a hacer eso, ¿vale? Eh, diréis, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Me permites decirlo? O sea, es que si yo fuera padre y me diga, ¿qué es esto? Y me dicen lo que cuesta, pues casi me quedo más tranquilo, porque si no me lo dicen, vete con saber, ahora gratis y luego vete con saber, ¿no? Entonces esto... No sé si decirlo despacio, deprisa, para ver cómo se hace. <risa> Estos son unos 45 euros al mes, por dispositivo. Busca la graneta, no? ¿Tá? Bueno, sabéis que das un poco tal, ¿no? Si ahora os digo que más o menos van a dar por 15 euros al año... Más o menos, ¿eh? o sea, que no me puedo con lo que digo 15 son 14 o son 16 al año... Eh, Derivado a la cuota tecnológica posiblemente, pues ya veremos cómo localizamos eso, estamos ya dándole vueltas para que suponga el menor incremento posible sobre la cuota del de, de iPad. Y yo creo que nos da una ventaja a todos, tanto a los docentes, tanto a la institución, tanto a los padres, en cuanto a gobernar aquello que hemos estado muchos años hablando y cada uno exponiendo nuestras teorías. ¿no? Yo tengo que decir que a pesar de no haber tenido estas herramientas, porque estas herramientas están llegando después de que los centros educativos nos hayamos metido en esto. Yo tengo que decir que yo personalmente, y esto ya lo ha desde el corazón, yo estoy muy contento con cómo está el colegio. Estoy cada vez más contento de ver funcionar a los niños y cada vez estoy más contento de vuestra colaboración. Si no, esto no encajaría. Y luego tengo a mi grupo de compañeros, a los profesores, que vosotros no les veis trabajar a diario. Pero es un trabajo impro el estar trabajando con esta tecnología, con los chicos, con las metodologías, creando contenidos. Es un, una bestialidad. Pero tú entras en el colegio por la mañana y te das un paseo y tú ves a los niños trabajando, unos con iPad y otros sin iPad. A veces veis la imaginación de que estamos todos con el iPad así enchufado. O sea, que yo llevo dos días en clase de matemáticas que no lo hemos abierto porque no nos hacía falta, estábamos haciendo otro tipo de actividades. Es decir, que no es un continuo, sino es una integración como herramienta educativa. Yo creo que esto le va a dar calidad, pues vamos a probarlo. ¿Os parece? Y luego los padres que os sintáis Luego, que le y la herramienta, Y además Daniel os lo agradece, es decir, que le echéis caña a que le echéis que le metáis ahí la zarpa, a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a tener que cambiar alguna cosita, ¿eh? Vamos a tener que cambiar. Vuestros hijos van a empezar, pueden sufrir otra nueva crisis, es una aplicación distinta con una antenita y tal que se llama OpenVPN eh, y posiblemente nos va a obligar eso a cambiar un concepto que hasta ahora no teníamos nada claro, ¿no? que es que las, que las aplicaciones no se puedan desinstalar. Entonces pues nos va a hacer cambiar un poco el gesto de algunas cosas, ¿vale? Pero poco a poco iremos tomando las decisiones y os las iremos comunicando. Sí. ¿Solo se los ponía a los niños primero de la ESO sí. o se los a todos los niños? Solamente a los niños de primero de la ESO. Es una web, cuentas, encuentra, se No es una aplicación. ¿Alguna pregunta más? No tenéis ahí bastante, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Funciona? Bueno, entonces vamos a hacerle algo. A ver, que yo me he desconectado y no sé ni siquiera dónde tengo todo esto. No, mojo, pero, ¿vale? ¿No? ¿Lo dije, lo dije, lo dije, es verdad. No, no puedo decir lo contrario que lo iba a poner y no lo puso, de ¿no? ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a hacerlo, por ejemplo, este que hay para tres. Este es el tres. Bueno, pues entonces, si yo tuviera cuatro hoy pues tendría esto, pero diría que le voy a quitar la cámara solamente al, eh, bueno, esto yo estoy viendo los dos no. Se voy a quitar a este nada más. ¿A la cámara ahí, pantalla? sí. sí. lo único que yo quiero que os diéis claro, ¿eh? el botón de aplicar es el que aplica. Aunque le demos al circuito verde y se nos ponga verde el iPad, no le hemos hecho nada. Le tenemos que mandar la orden. ¿vale? Eso es bueno llevárselo. A... Bueno, y a ver, si os vamos a ver es este que es muy llamativo. Le pongo un filtro personal, para todos, me no da igual, pues lo aplico. Y en teoría se tienen que ir todas las aplicaciones. Qué nervioso, ¿no? Bueno, pues ya estamos y otro ejemplo bloquear internet, por ejemplo, ponerse en rojo y que no, no se pueda navegar. <risa> si tenemos tiempo. <risa> <risa> <risa> eso, eso para <risa> La idea es que después de vuestra experiencia, seamos capaces porque aquí las cosas, eh, aparte de experimentarlas, luego hay que proyectar estratégicamente cómo hemos esto a 1.600 dispositivos. Es decir, entonces, no haremos una reunión así, haremos una reunión más grande, vamos a editar videotutoriales de aproximadamente un minuto de cada una de las cosas que os he explicado, os iremos mandando los enlaces, cómo quitar la cámara, cómo filtrar la web, cómo quitar YouTube, cómo cambiar la contraseña. Que le valga a los que vengan detrás, es decir, que no tengamos que explicar en veces cómo se hacen las cosas. Otros, por ejemplo, aquí hay padres de Ciudadanos si que no han podido venir. Me imagino que estarán igualmente interesados. Por eso, yo mandaré ese, ese correo de activación y lo que intentaremos hacer es eh, que se enteren a través de las vías digitales, que es como llegamos a todos. ¿no? ¿Cuánta más? Pues mejor. No. A ver, ¿qué más has dicho? ¿Dicite no sé qué? no? Eh, Bloquearles internet a Esto, través de, no. del navegador. Lo hago bien, ¿no? Bueno, yo no veo nada. Bueno, para que funcione, pero. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, Tenemos que esperar unos 15 segundos. ¿no? Que tolle, que tolle. Ya, está. ya está. Eso es. Se acabó. normalmente veréis allí en el en el marquito aquel que pone al lado de la Wi-Fi pone un marquito que pone VPN, que ¿eh? eso va a ser novedoso hace un pequeño destello y entonces cuando le llega la señal, ¿vale? O sea, tiene este delay de, dos, tres. habéis visto que es casi inmediato, ¿no? Es decir, que no... La seguridad se establece de igual donde esté conectado, por wifi, por 3G, 4G, a través de un teléfono móvil, a través de la wifi de casa, del colegio, esté donde esté, se va a aplicar esa seguridad. Sí, sí, sí, sí, sí. En el momento en el que el dispositivo tenga conectividad, esa seguridad es que no te he escuchado bien sí, que, que si el niño elimina la wifi correcto, si elimina la wifi no se va a poder conectar a internet si el dispositivo se conecta a internet le va a llegar esa seguridad de primeras no se va a poder navegar lo que no le llegaría es, por ejemplo, el que se bloquee la cámara o la aplicación pero en el segundo en el que se conecte automáticamente le van a desaparecer las aplicaciones no ¿y si internet con da igual, que se comparte con el dispositivo un teléfono con el dispositivo que sea, eh, la seguridad siempre se va a aplicar. Siempre que haya conexión, nos da igual que esté conectado por Wi-Fi o conectado a través de 4G y el teléfono que sea. Siempre se va a aplicar, en todo momento. O sea, de hecho, uno sea, de los grandes descubrimientos de los niños fue cambiarle la fecha y la hora al iPad. ¿no? Aunque le cambien la fecha y la hora, ya este sistema no se comunica con el sistema del iPad. Se comunica a través de, de la Wi-Fi y bueno, por el sistema de conexión que tenga. Ya... ¿Se acabó? Dime, dime. La ignorancia es absoluta porque no tengo ni idea de. Yo he oído, como me ha contado un hijo, que hay niños que son capaces, o que han sido capaces, pero no han sido ni humanos, de. como de. como de. algo así para poder acceder sin los el colegio lo vea. Bueno, tiene mucha imaginación también vuestros hijos, ¿eh? Ah, sí. Vamos a ver. ¿Eso se puede tratar? al VPN desde hace ya bastante tiempo. Entonces lo que ocurre también es que vuestros hijos conviven con otros niños y no todo el mundo tiene un iPad de renting en el colegio. También hay iPads de propiedad. Y la propiedad, siempre he dicho yo, que se puede desconectar de los sistemas de seguridad porque un iPad privado. Entonces nosotros lo supervisamos, pero la supervisión es una, un acceso que se le hace al iPad antes, se le preconfigura para que acepte nuestra seguridad. Pero simplemente con meter el pin donde está el perfil se sale. Pues siempre, siempre he dicho en las charlas que recomendábamos el sistema de renting porque era una de las razones ¿no? yo creo que era una razón de peso entonces vuestros hijos lo que pasa también es verdad que eh, en el día a día oyen una cosa y la magnifican pues todo el mundo navega en paralelo con el sistema Tor eh, encubierto con ocho capas de infiltración pues no, pues no. hombre, hace maravillas No hay tanta maravilla que hacer. No hay tanta maravilla. O sea, yo creo que hay veces que magnificamos los problemas. No hay tanta maravilla que hacer. Hacen cosas maravillosas cuando tienen algo creativo y demás, pero luego a nivel operativo no hay tanta maravilla. Hay botones que desactivar y botones que activar. Y truquitos que ellos imaginan. Dentro de lo humano, esa labor de imaginación de cómo escapar de un sistema de seguridad, también es un sistema de pensamiento lógico. De hecho, todo control parental está diseñado para que cosase un niño. siempre ¿Sí? pues se ha dicho eso? Entonces, Pues ya está. Es decir, yo he aprendido de mis alumnos. Es decir, yo, cuando descubrí lo de la fecha y la hora, fui a una charla que me invitaron, di una charla a otros colegios, y presentaban otro sistema de seguridad. Y a los 20 segundos los desarticulé. Simplemente cambiando la fecha. Pero a mí no se llaman tus hijos. Pero si hay alguno que haga maravillas de verdad, y iros pensando en cómo va a ir al MIT. Decir, digo, que da un potencial también en ese niño. Es no todo es del lado oscuro, sino que hay niños que están llamados especialmente al mundo tecnológico. Y cuando hablamos de inteligencias múltiples, es que hay niños que están especialmente llamados y dotados para el mundo tecnológico. Y entonces inventan, piensan... O sea, la robótica existe porque los niños cada vez la demandan más. Pero cuando tienen un sistema en las manos, lo que intentan es escaparse de que tú le controles.